Cuéntanos tu experiencia como becario en nuestra biblioteca. Hola, me llamo Raúl. He sido becario durante un año en la Biblioteca General y ha sido una experiencia muy agradable y positiva. He aprendido mucho, aparte de colaborar con la universidad y de, y de ayudar a los usuarios, que para mí es una labor importante y que me ha gustado mucho. Y me, las principales labores de un becario, no sé si las tengo que decir, pues sobre todo atender al público, eh, informar a, a los usuarios, eh, prestar libros, devolverlos eh, y sobre todo es una experiencia que yo recomendaría si no tienes otro, otras opciones, es una muy buena eh, opción para para empezar a desarrollarte dentro de la universidad o en el mundo laboral o para aprender cómo funciona una biblioteca por dentro, luego sirve sobre todo si quieres dedicarte a, a investigar o para mejorar en tus trabajos y sobre todo que es una experiencia gratificante y con muy buen ambiente de trabajo.